Señor presidente, queridas compatriotas, queridos compatriotas, amigos y amigas del mundo que han venido a conmemorar junto con el pueblo venezolano los 10 años de la partida del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y celebrar con él la vida, la vida de la patria venezolana que con Chávez se encontró espacio y motivo para brillar. Disfruten todas y todos de este hermoso concierto que a continuación les brindamos. Adelante. Thank you. Me ¡Llama! Con esta papá, papá, con esta papá, Tu esto te llevaste, llevaste, que te que te llevaste, tu papá, que esto papá, tu Dale, que con esto papá, con esto papá, la que le con esto la con esto papá, con con